Continuamos en su espacio de mañana y ya estamos en la entrevista caliente, en su café caliente. E inmediatamente vamos a aprovechar nuestro invitado de esta mañana, profesor Juan José Rosario, dirigente político y aspirante a la Alcaldía de San Francisco de Macorís, con quien estaremos hablando sobre temas importantes a nivel nacional. Buenos días, profesor. ¿Cómo Buenos días, Carolina. Para mí un placer, Fulvio. Me siento muy bien compartir con ustedes en este programa de mañana. Muchísimas gracias. Le damos gracias. Grado, buenos días porque usted es una persona que siempre está identificada con el pueblo. Así es. Y también que en temas tan coyunturales puede darnos mucha luz. En este caso de la reforma constitucional, ¿habrá tiempo para todavía presentarla? Mira, ese es un tema. Ese... La gente dice que inclusive que está cansando de, de, sí. del tema porque no es, mi partido, de la Liberación Dominicana, ha estado debatiendo esa situación. Yo pienso que el tiempo podría ser, pero resulta que hace más de un mes que están todos los días que va a iniciar por el Senado de la República lo de la reforma. Eh, bueno, a la legislatura ordinaria le queda esta semana que entra. Concluye el 26. Y el presidente de la República, y, y mandaría un mensaje en ese orden porque no ha hablado, eh, tiene la facultad de prorrogar la legislatura 15 días más. Estaremos hablando hasta el día 12 de agosto. Pero resulta que la Comisión Nacional Electoral que está trabajando integrada por toda la estructura partidaria, tiene como fecha el día 7 de agosto. Para presentar los precandidatos presidenciales. Vamos a permitir hay, a Felicia que traiga. Que ahí sí, hay, hay, hay una incongruencia Sí, vamos. Hay incongruencia con el tema con del fecha, tiempo y de el el la tiempo. presentación. Sí. Buenos, buenos lo que días, pasa buenos. es que. La fecha, buenos días, La fecha tope para inscribir los precandidatos ante la Junta Central Electoral es el Gracias. día 22 de agosto. ¿Qué sucede? Anteriormente no había ley. No había ley de partido político, agrupaciones y movimientos. Eso es, de, es reciente, de la 3318 el año pasado. Y entonces la gente decimos que cuando no existe la ley, la gente vivimos como chivos sin ley. ¿Verdad? En Balaguer, por ejemplo, decía en enero, febrero del año electoral que iba. La constitución no se lo prohibía. Iba al el proceso electoral. Pero ahora hay una constitución que establece, en los, una ley que establece plazo y la constitución que establece las reglas, las normas generales del, del país. Este país ha hecho 39 reformas constitucionales, y 34 han sido para repotular a alguien en especial. Pero, por primera vez, se buscaría un tercer periodo en toda la historia de la República Dominicana, Es una tercera reelección, o una segunda reelección, porque lo primero es elección. Entonces, resulta que los países... Desarrollado No tocan sus constituciones Y si la tocan son para hacer enmiendas Estados Unidos, 14 enmiendas en toda su historia republicana ¿Y por qué? Porque realmente La ley de leyes La madre de la, de la norma jurídica Es la constitución de la república Y con eso no se puede estar jugando todos los días Porque entonces eso crea una situación De inestabilidad jurídica Para este caso la Prácticamente lo que estamos viendo, que ya para esta legislatura no hay tiempo, y que entonces el presidente va a esgrimir su derecho como presidente a convocar una extraordinaria que le da 15 días. Si pero lo entonces, hace, está mandando un mensaje, pero recuerda que tenemos una fecha antes hasta de, esos 15 el 7 de, días de agosto. que el 7. El 7, de el 7 de está previsto por la Comisión Nacional Electoral que se reúne el Comité Central del Partido y ese día todo el que apira y obtenga... El 33% o más de los votos del Comité Central tiene derecho a ser precandidato. Profesor. ¿Cuál es la situación? El Presidente de la República en estos momentos está inhabilitado para participar. Pero tampoco le ha dicho que apira, no, y que no apira, no ha dicho nada. Él dijo que iba a hablar en marzo, estábamos terminando julio. Es una, ha sido una irresponsabilidad de parte del Presidente, eso es lo que entendemos. Ahora bien, nos, nos gustaría escuchar, eh, ayer veamos al presidente del partido, el señor Leónel Fernández, eh, aparte de todo el accionar que ha, que ha venido haciendo en los últimos días fijando posición sobre eh, un, el respeto a la Constitución y ayer de hecho en su discurso pues resaltaba y aclaraba la posición o el, o el discurso que hemos o que han asumido muchos de que no es una real defensa a la Constitución, sino eh, un tema de intereses de poder y él decía no, decía el presidente Fernández que es que la constitución se debe de respetar. y ahí entramos eh, a la reforma del 2010 donde sí hubo un consenso donde hubo acuerdos, donde la ciudadanía participó, pero hay que resaltar que de este consenso, de este acuerdo, de, de, de esta reforma, ahí se beneficiaba el presidente Fernández para hacer lo que está haciendo hoy, poder volver al poder Lo que no? pasa es que las constituciones eh? debe ser resultado de un pacto social en ese momento se creó una comisión jurídica de juristas especializados en materia constitucional y a partir del año 2008 yo estaba en el congreso en ese momento a partir del año 2008 se comenzó una serie de consultas a todos los sectores sociales, ahora, la segunda fuerza mayoritaria en el congreso nacional era el PRD en ese momento, era el PRD y había que pactar con el PRD no solamente el tema de, del, de la estructuración, porque lo, lo explicó ayer. ¿Qué era lo que estaba planteado? Dos periodos y nunca más en ese momento. Pero pero Miguel Valga, y lo decía por un problema de principio del PRD, que se opone a la... aunque ahora dijo que apoyaba a Danilo Medina. No, Miguel ahora Valga, dio el partido a Danilo. Entonces, eh, Miguel Valga señaló en ese momento que había una.. bueno, a tu de un hombre... Eh, totalmente opuesto al tema de la reelección Bien. el PRD sentido general tenía esa posición, que era una posición enarbolada por Peña Gómez, y se pactó el acuerdo para pasar a la reforma constitucional y en esa dirección se estableció eh, la alternabilidad, diríamos la posibilidad de alternabilidad a raíz de ese pacto, y es ahí que se establece eso yo tengo aquí, más reciente en el año 2015 ¿qué hace el partido de la liberación Dominicana? que el comité político se reúne, ¿verdad? Y pacta un acuerdo. Eso yo lo tengo ahí. Se entiende que el problema es el acuerdo también. Bueno, pero el acuerdo, pero. No pero, tanto las reformas, sino que se no, habló de algo. Fue, está bien, pero que fue acordado. yo si, Mira, tú sabes que yo retrotraigo un concepto que es la credibilidad. Claro. Si nosotros tres nos ponemos de acuerdo hoy, ¿cómo es posible que mañana Fulvio, Carolina y yo salgamos con otro. A un violentar diplomate? eso. Mira, de los tiempos inmemoriales, ¿de qué se habla? Que la gente se quitaba un pelo de bozo para refrendar los acuerdos y vinieron los y contratos de la mano y, los, y, y, los, y los, los contratos son acuerdos entre las sí. partes, ¿cómo es posible que 34 seres humanos, en este caso el comité <risa> político de PLD firmado, yo tengo ahí, quise traerlo para que ustedes sean testigos de lo que estoy diciendo se reúnen se ponen de acuerdo y posteriormente aparece alguien diciendo que lo atracaron Que fue un atraco No, pero lo puede sacar para eh, que lo enfoquen en la cama. Realmente, sí, sí, sí Eso Que quiero preguntarle algo eh. Eh, eso, eso yo digo, eso no es posible Los seres humanos tenemos que ser coherentes Sí, en coherentes. esa parte Miren, estamos claros En la inco incoherencia del presidente Ese Medina. es el acuerdo que se hizo en el 2015 verdad Y que fue lo que permitió Que se hiciera esa reforma constitucional Para poner el famoso rabito al artículo 124 El transitorio que establece que el compañero Aníbal, no el compañero Aníbal, que el presidente de 2002-2016, si se presentaba como candidato 16-20, como ocurrió, ¿verdad? no podía presentarse jamás a ninguna otra posición, a la presidencia a la vicepresidencia de la República. Eso es lo que dice ese acuerdo. Y tiene 15 puntos. El, el artículo, el, el punto 7 dice que la decisión del comité político sería por consenso o la tres cuartas partes. De, ...en su defecto por la, la tres cuartas partes... ...y ahí se plantea la modificación del artículo 270 y 71... ...que para poner el llamado candado a la constitución... ...¿qué es el candado? Bueno... ...que se requiriera una mayoría mucho más calificada... Claro. ...para modificarla... ...eso fue lo que se acordó ahí... Profesor. ...y yo me pregunto cómo es posible... ...que en el año 2015 en la que yo era diputado... ...y voté por esa posición... ¿verdad? Porque fue una decisión de mi partido, unificado en esa dirección. Sí. Y que ahora, porque el presidente de la República ni siquiera ha dicho nada, nada... Estamos... Entonces, mire, pasa algo. Sí. No se cumple el acuerdo y se ve como una traición. Se ve como una traición a no cumplirse el acuerdo. Pero los pronunciamientos de José Ramón Peralta, de Marchena, por ejemplo, ese de Marchena, <coughs> llamando al presidente de su partido... <coughs> Chantajista. Degenerado político. Degenerado político, aún sabiendo que no cumplieron el, el, el acuerdo de los 15 puntos del 2015. Yo, en una entrevista que me hicieron, en este, no en este espacio, por aquí, Telenor, decía que es una pena. Marchena, ni siquiera miembro del Partido de la Liberación Dominicana, es. Y déjame decirle a ustedes, y al pueblo franco macorizano y la región, una de las grandes debilidades que ha tenido este gobierno es que ha dejado de lado, en gran parte, a los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Si Danilo Menino hubiese gobernado con el PLD, auténticamente PLD, la situación posiblemente ni siquiera se estuviera hablando hoy, diría yo, de Leonel Fernández como figura. Porque tú mencionabas, Carolina, el sector agropecuario. ¿Quién está en, en agricultura en este momento? Osmar Benítez. Ha sido más benito algo del PLD nunca en la vida. Y no es que no hayan figuras importantes en la administración pública. Es que el compañero Danilo, en el interés de lograr la dirección del Estado, se hizo acompañar de figuras fundamentalmente que no están vinculados. Pero sí. se entiende Al que partir. cuando habla Marchena, habla el vocero de la presidencia, S habla la voz oficial de Danilo Medina. Así es. Es así, de, o así debe ser. O entonces es fue realmente. Danilo Medina que mandó ese mensaje. Bueno, mercado. eso uno no lo puede decir. No, por defecto, Uno no la lo lógica. puede decir, uh -huh. pero realmente yo lo que digo que es penoso. Mira, uh -huh. Leonel Fernández no es una, una figura común en la República Dominicana. Leonel Fernández es una figura de excepción. Y Merece respeto de los compañeros, merece respeto inclusive de la oposición y de todo el país, porque qué bueno que tenemos una figura, independientemente de que sea mañana presidente o no, qué bueno que tengamos figuras así. Las la personas que se desarrollan, que crecen, que tienen un nivel, hay que, hay, hay que emular eso y hay que actuar en función de ese tipo de conducta. Nosotros no podemos, y yo lamento realmente a Marchena, a quien conozco que se haya tapado con una declaración de esa naturaleza, que son lamentables y penosas eh, para la República Dominicana. Eh, Porque te repito, León es un hombre de República Dominicana, es un hombre de América Latina y que goza de respeto de mucha gente a nivel del país, de América Latina y del mundo. Hago la comparativa de, de la valoración que usted le da al, al señor Fernández, al presidente Fernández y la que hacía Marchena, donde eleva al presidente Medina, vamos a decir, a un nivel casi Dios y al presidente Fernández del partido, pues lo lleva a un punto de degeneración. Lo que que Marchena es una persona que está, eh, que tiene siete años eh, como vocero, quiere seguir siendo vocero, <risa> quiere cuatro años <risa> más de compañero Danilo, y bueno, Hace ese lo que entorno, tenga que hacer. una parte del entorno, porque hay que señalar, sí. el equipo que lidera Gustavo Montalvo no ha estado en esa tesitura, como es... Eh, el caso de Isa Conde, Antonio, Antonio Isa Conde, el, el, el ministro de Planificación, Economía y Desarrollo, se han pronunciado en en esa dire, en una dirección diferente a la que se pronuncia. Profesor, Fulvio, sí, permíteme, sí porque quiero eh, hacerle, me gustaría escuchar la opinión de Juan José en este sentido. Ciertamente, entendiendo que, que es muy sana, que es muy cierto, que es una defensa a la constitución, eh, o a nuestra carta magna, el, parte del presidente, del señor Leonel Fernández, eh, no ha tal vez pensado y sería un gesto que hay que reconocer, decía yo, Fulvio, hasta yo lo apoyaría si él dijera, bueno, yo voy a, hasta dimitir o, o a dejar me, mis aspiraciones, vamos a buscar a una tercera persona, no voy a ser precandidato, pero que se re, respete la constitución estaría el, president, el presidente del partido dispuesto Bien, a esto? yo no puedo desde su panorámica curar, yo no puedo hablar por por leonel fernández no, lo que claro. pasa es que leonel fernández está habilitado constitucionalmente está constitucionalmente habilitado es una persona que está en edad hábil para ser candidato presidencial él dijo una vez yo he sido presidente tres veces ¿ya? lo más que podría ser es nuevamente presidente bueno, y realmente en el escenario, en este momento, en el PLD, salvo Lionel y Danilo, no se visualiza una figura que pueda lograr con éxito ser presidente de la República en este momento. ¿Existe una posibilidad de acuerdos a estas alturas? Yo pienso que sí. Yo pienso que es, que es imprescindible el acuerdo, aún sea cualquiera de los dos. Es imprescindible el acuerdo. Pero si Danilo porque, no cumple acuerdos. Bueno, pero tiene que pactar. Porque, es una cosa, yo siempre sostengo que el que más tiene es el que más pierde en la vida. ¿Y quién más tiene ahora? Bueno, Donelo el que tiene el control del poder. Danilo. Es el compañero Danilo Medina con su equipo, ¿verdad? Y ustedes saben, no entro en detalle a las situaciones que se están dando a sí. nivel general. Entonces dice una presión que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Quiere usted decir que de entrar otro partido que bueno, no sea el de gobierno habrían o posiblemente podrían tener consecuencias muchos. Peligros. Generalmente ha ocurrido así. Esa es la realidad. Yo entiendo generalmente que generalmente es... ocurre así y nosotros tenemos la, la historia, señores. El PRD en el 78, Antonio Guzmán se considera que hizo la mejor gestión de gobierno que hiciera el PRD y Antonio Guzmán. Terminó quitándose la vida un 4 de julio del 82, ¿verdad? por una situación que había en su partido. No resistió la situación. Y bueno, tenemos de venir históricos que no hay tiempo ni espacio para uno ponerse a, a teorizar en esa dirección. Pero ellos dos, déjeme decirles que yo con quien despachaba toda la vida era con Danilo Medina. En la... ¿Cuál será el próximo paso de, de la corriente de Leonel? Bueno, mira, Porque yo... ya nos vamos. No, no, el, yo, el, el equipo estratégico se reúne los lunes. Eh, supuestamente el martes hay, eh, hay convocatoria del Senado, de la República, está convocado, y le queda esta semana. Yo pienso que materialmente no hay tiempo, y Carolina, para hacer una reforma constitucional. ¿Tú sabes qué tiempo llevó la del 15? 39 días. 39 días en condiciones normales. Esta vez... Dos diputados, tres diputados se levantan de su curul y te aman un lío. Dijo Reinaldo que no para lo único que no hay tiempo es para morirse. Es una expresión y, de él. Y hay mucha gente de la ciudadanía que se siente. que, que se le preguntan, y tú ves en las redes que le dicen, bueno, pero qué bueno que se dividan. Tal vez salimos del PLD expresiones como esta. Sí. Y hago la referencia por lo que usted dice de quién tiene más que perder y las posibles consecuencias de salir. Yo pienso partido que de él. finalmente el compañero Danilo Medina y Leonel Fernández, que debo decirle que yo fui un día a visitar a Danilo en el año 2006 cuando salí diputado, y había un cuartito, hay un cuartito en la Secretaría de la Presidencia y era que se reunía con sus dirigentes, aparte. Y, y yo le dije, Danilo, pero usted va a aspirar para el 8, si el 6, sí, Juan, se yo voy a pirar. Pero usted, Leonel, son como un matrimonio que no se, no, se, no se divorcia. me dice, sí, pero yo no aspiro, se muere mi proyecto. Y yo le dije en ese momento, cuente conmigo. Y yo transité al lado de Danilo, porque Danilo era el que nos llevaba donde Leonel, no era él, no era Danilo era el, con él, con él el que uno despachaba. Y yo transité hasta el año 2017, 10 años, al lado, y vamos a incluir los 6 anteriores, 16 años, al lado del compañero Danilo Medina y el 17 tomó la decisión de apoyar al compañero Leonel Fernández. Y pienso, y pienso, y yo decía inclusive, si yo estuviera cerca de Danilo, yo le aconsejaría que pongan de acuerdo, porque el país no puede vivir en vilo, en una situación latente, porque es el partido de gobierno y es el partido mayoritario de la República Dominicana, lo cual nadie niega, y sí. que el PLD unido retiene el poder. Ahora, una división, un reino dividido, no logra propósito. Muchísimas gracias, a Muchísimas gracias, Muchísimas gracias. A profesor Juan José Rosario, dirigente político. Y por supuesto, también hay que decirlo, precandidato a la Alcaldía por San Francisco de Macorís. Muchísimas gracias por su Perdóneme, pero no tocamos el tema municipal. Yo espero que no. Sí, vaya. en una próxima, sí. por supuesto. Eh, estaremos tratándolo. Y gracias a usted por brindarnos un panorama de la situación interna del PLD y del país. Algunas pinceladas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a ir a una breve pausa para continuar con todo el contenido que hemos preparado para ustedes.